Bienvenidos a mi canal Creación de Betina, hoy les enseñaré a hacer esta tarjeta de amor, la cual puedes personalizar para cumpleaños, aniversario o meses, espero les guste. Está muy económica y fácil de hacer. Antes de ir al paso a paso, quiero enviar saludos a Fofuchas de Belén Quesada, Yarix Amayo, Yarix Agarrido e Inés Jiménez. Quiero también recomendarles este video del canal Regala Siempre Amor. Pasa a su canal y mira lo que está muy interesante. Ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso. vas a cortar un rectángulo en cartulina roja de 32 centímetros por 25 centímetros y vas a doblar en la mitad ahora vas a tomar una hoja de papel negro de 21 por 28 centímetros y doblamos en dos partes abrimos y cortamos nos quedarían cuatro partes iguales pero vamos a utilizar solo dos vamos a utilizar una foto o una imagen de 15 centímetros por 12 centímetros y vas a cortar una cartulina blanca de 12.5 centímetros por 15 centímetros acá la foto la pegué en papel azul y la voy a pegar también en verde esto sería para resaltarla más Aplicamos silicona líquida y pegamos. Ahora vamos a recortar. esta parte copié este mensaje, espero te guste. ¿Qué sería para ubicar en esta parte? Ahora vas a tomar las dos partes de papel negro y vamos a escribir la palabra lop. y cortamos nos quedaría así ahora vamos a aplicar silicona líquida como saben me gusta usar la silicona líquida porque no me quedan arrugas y vamos a pegar ambas palabras esta la pegamos acá con marcador blanco voy a resaltar la letra O igual la L voy a utilizar una hoja color amarillo y dos tapitas para cortar círculos nos quedaría así, acá corte uno más grande que sería para colocarlo acá y ya los otros los ubicamos en los lados en esta parte y en esta, sería para dibujar emojis enamorados Nos quedaría así vamos a hacer lo mismo como les digo con los otros acá corté corazones con papel con brillo que sería para decorar esta parte y corté corazones más pequeñitos que pegué en esta parte nos quedaría así acá dibujé estos emojis y unas rayitas a la letra o con marcador blanco Y esta palabra amor, la delineé por los lados. Ahora vamos a decorar esta parte superior de la tarjeta. Vamos a utilizar marcadores para escribir la frase te amo. Voy a hacerle una sombra o a resaltar la letra A. Con marcador negro y con blanco voy a resaltar esta letra M. voy a hacer por acá unos corazones para decorar voy a alinearlos para resaltarlos con este marcador negro acá en la O va a hacer unas rayitas vamos a decorar las letras unas rayitas rojas en la M unas rayas blancas y en la A rayitas negras igual voy a delinear la letra O Y voy a hacer unas rayitas acá, en las rayas rojas. Y a resaltar estos corazones, vamos a hacer siluetas para decorar. Acá en esta parte voy a escribir mucho, o sea que sería te amo mucho. Y vamos a resaltarla con un marcador blanco. Acabo de hacer unos punticos. Hemos terminado. Como ven, es una tarjeta fácil y muy rápida de hacer. Si te gustó, manito arriba, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.